Pero muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando el programa Ataque Directo en su segunda edición online. Ya estamos acá haciendo teletrabajo. Comenzamos nuestro segundo programa de día miércoles. Nos trasladamos tras largas gestiones, hay conversaciones, adaptándonos a la contingencia, eh, arreglando problemas técnicos. Perdemos, eh, pedimos disculpas por la demora. Estábamos solucionando ahí el tema con la aplicación. Cuesta un poquito adaptarse, no es lo que acostumbramos, pero. Ya estamos para realizar este gran programa de Ataque Directo en este día miércoles 6 de mayo. Un caluroso día miércoles. Todavía estamos en mayo y todavía hace calor, algo atípico. Pero bueno, estamos acá para hablar de fútbol. Hoy día tenemos un gran invitado que ya lo vamos a pasar a presentar. Primero vamos a presentar a, a mis acompañantes del panel, a mis integrantes, a mis guerreros de batalla que traen toda la información. Partimos presentando a Poeta José Ángel. ¿Cómo estás, Poeta? Buenas tardes, eh, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo a través de Tu Zona X, esto es Ataque Directo, por supuesto. Estamos bien, con ganas de volver a Santiago, pero eh, bien, listos y dispuestos para hacer una nueva edición de este programa, porque hay algunas cositas, algunos detalles, porque hay movimiento, en, al menos hubo movimiento en lo que es la NFP, y eso puede traer coletazos a lo que pueden ser la, las decisiones en ANFO. Así es, se están tomando decisiones a nivel tanto internacional, nacional. Hay que recordar que dependemos de muchas entes, primero de lo que es el gobierno y luego de lo que va a pasar con el fútbol. También para esos datos y toda esa información traigo a mi querido acompañante ahí, Alexis. ¿Cómo está Alexis para el día de hoy? Hola Mauricio, bien, bien aquí en la casita. Contento de estar eh, conectado nuevamente con ataque directo. Informar a todas nuestras fanaticadas de lo que está sucediendo y con grandes invitado. Así es, como dice, grandes invitados Bueno, la gente ya habrá visto en nuestras redes sociales Al hombre que íbamos a tener el día de hoy Por ahí mi, mi coordinador de piso pido un fuerte aplauso, aplauso para el DT de Nuevo Lota Cristian Gómez que nos acompaña el día de hoy desde su casa ahí en teletrabajo ¿Cómo está, profe Cristian? Hola Mauricio, hola José, hola Alexis Bien, bastante contento y esperando que, que pueda volver el fútbol lo más rápido posible Así es, me imagino la, las ganas tremendas que tiene de volver tras, bueno, una gran campaña del año pasado, eh, debe tener muchas ganas de, de volver a la cancha que me imagino es su hábitat natural. Por supuesto que sí, uno después de estar tanto año en el fútbol es muy difícil estar fuera. Y cuando estaba en la banca me gustaba estar, así que uno siempre quiere estar siempre sí. en lo que uno hace, ha hecho toda su vida y este año no, tampoco es le acepcionó. excepción. Así es, es bastante complejo asimilar todo esto que está pasando, eh, pero bueno, eh, hay que mandar un saludo a toda la gente esa que ha estado pasando esta pandemia que estamos viviendo, no ha sido fácil, ha sido bastante complejo todo esto para jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, pero aún así siguen luchando, siguen saliendo adelante toda la gente que día a día tiene que luchar. Ha aumentado un poquito la curva, así que mandar un saludo a toda esa gente que, claro, por necesidad tiene que salir a trabajar, pero ojalá siga tomando las precauciones y a la gente esa inconsciente que se ve que hace fiesta y ese tipo de cosas, por favor evitarlo para que no tengamos mayor inconveniente y pueda volver prontamente el fútbol. Muchachos, ¿cómo han visto ese tipo de situaciones en esta semana? Ya voy, voy a empezar solo para, para tirar ácido de inmediato, total me van a retar igual eh, eh, a ver, yo, mira, yo, no, yo no sé si el, mira, voy, voy a meter varias Aristas en, en, esta, en esta opinión Voy a tratar de ser lo más breve posible Porque encuentro que lo, El gobierno que tenemos es, una, es Un reflejo de la idiotez Que representamos como sociedad Segunda vez que tenemos Un fin de semana largo y la gente salió en masa Vio que los malls Estaban abiertos y fueron como desesperados Como si hubiera cosas de primera necesidad Te lo entiendo, tal vez en los supermercados pero no te lo entiendo en un local donde te tienen que hacer la manicure, donde te hacen eh, los pies, donde te hacen depilación. Bueno. Me, eh, insisto, yo creo que es un poco reflejo de lo que, de lo que somos, tal vez como, como idiosincrasia, pero si esto sigue así, sinceramente esta curva va a seguir en aumento y esto va a tener prácticamente un siglo de nunca terminar. El, el llamado, insisto, es para para no ser estúpidos, lamentablemente creo que la gente no entiende con otras palabras, porque se trata de ser suave y no lo entiende, la gente que está viendo no sea estúpida, no sea imbécil, y respete la cuarentena, porque todos queremos salir, todos, incluso la gente que estamos en este programa, todos queremos salir, queremos retomar nuestras vidas, queremos hacer esta normalidad, pero si no nos apoyamos los unos a los otros, estando codo a codo, va a ser muy difícil. Primera vez que estoy de acuerdo con Poeta, Así <risa> que eso cuesta. Eso, profe, eso cómo... es, un de la, es un efecto de la cuarentena. Sí. Profe, <risa> no ¿usted cómo ve un poquito la sociedad y lo que está pasando un poquito fuera del fútbol en este foco de la pandemia? Mira, yo lo veo con un poco de una falta de respeto y un poco la irresponsabilidad de. Bueno, en realidad de todo, de todo. Porque está bien a lo mejor. El pensamiento de algunas personas es que, no, si no me voy a enfermar, quizás eh, no importa, si me enfermo no importa, todo. Pero no tomamos conciencia y no pensamos en el, en el otro. Porque hay personas que sí están preocupadas, que sí están eh, cuidando a su hijo, cuidando a su familia y, y lamentablemente que por esa responsabilidad contrajen a, a otra gente. Y eso, me vuelvo a repetir, un, yo creo que es un tema de netamente de cultura también, nosotros no estamos, no estamos en una sociedad que tiene mucha cultura y lo comparo con, no sé, con otros países que, que sí han tomado conciencia y esto ha, ha pasado un poquito no tan fuerte como acá Sí, es lamentable, de hecho a mitad de semana también hubo una noticia por ejemplo de lo que hizo usted de un abuelito que falleció tras eh, su nieto le, le eh, transportó el virus y ahí vemos la, la inconsciencia que había en un joven que él pensando no se iba a contagiar por salir, le lleva el virus y su abuelo termina falleciendo así que lamentable estas situaciones que están pasando pero bueno, hay que salir adelante, hay que mejorar, hay que aprender nosotros tenemos la, la voz para entregar ese mensaje y bueno, hay que seguir mejorando en cuanto a esto una lamentable noticia también que nos afectó bastante a mitad de semana eh, Bueno, fue publicado primero en sus propias redes sociales Fue el fallecimiento del entrenador o ex entrenador Manuel Soto Que ahí Alexis tienes unos datitos que me puedes comentar De quién fue Manuel Soto Para el que el día de hoy también le hacemos un homenaje Y le dedicamos este programa a don Manuel y a su familia Sí, una pequeña rasadita en lo que fue eh, la vida de, de este gran entrenador, corta carrera eh, como jugador, se lesionó muy joven. Eh, Manuel Hernán Soto Fuentes, eh, lamentablemente falleció de un infarto el día jueves 30 de abril eh, a los 68 años, joven. Uh -huh. eh, equipo que uh -huh. dirigió San Marco de Arica, Tocopilla, Municipal Mejillones, Provincial Ovalle, Santiago Morning, Lautaro de Wynn. Unión Santa Cruz, Linares, Victoria, en el exterior también dirigió a Barcelona de Ecuador. Así que eh, tiene unas cosas muy importantes, también estuvo muy involucrado en lo que es la tercera división, en los inicios de este campeonato, 1981, para ser más específico, con Unión Santa Cruz. Así que estuvo dirigiendo, cuando se inició la tercera división, eh, Manuel también salió campeón con... Eh, lo tenía por aquí, Deportes Victoria. En el 1983, campeón del Grupo Sur con el cuadro de Deportes Victoria y ascendió a segunda división. Otro eh, campeonato que logró eh, campeón invicto el año 1995, campeón con San Bernardo Unido, a quien le tenía mucho cariño y mucho aprecio, y estaba en su planes, en su idea. Poder rescatar a San Bernardo e impulsarlo, lamentablemente no puedo concretar e esa idea. Eh, hay un poco de la historia de Manuel Soto, que también el año pasado estuvo activo en la tercera división, eh, haciendo algunas apariciones de comentarista, ¿no? Ahí en las transmisiones del club Gasolero. Y también eh, tuvo una pequeña, eh, eh, un par de semanas apoyando a Deportes Pirque, eh, en una época donde... Todos sabemos que la pasó muy mal por los resultados. El profe estuvo apoyando a la dirigencia y también a los jugadores con alguna eh, clínica deportiva y algunas charlas motivacionales. Ese fue el paso de Manuel Soto eh, en grandes rasgos por la tercera división, muchachos. Así es, un Así es. gran hombre de fútbol, un gran hombre de las divisiones. Ahí Como decías, era uno de los pocos y el único. Yo estuve conversando con eh, Claudio el poeta, o sea, perdón, el pulmón del gol, eh, me comentaba también hartos datitos, me decía, bueno, eh, era el único DT vigente de esa generación que inició en la, la tercera división un hombre, como decía, el profe ahí de fútbol, que me imagino lo difícil que era despegarse de, de esto, él estaba siempre en las canchas dirigiéndonos, iba a ver partidos, tenía sus cositas aparte, por ahí yo sabía que tenía un hotel en Viña del Mar, claro. con un hospedaje. Eh, aparte, él era un hombre, pero siempre, siempre fue un hombre de fútbol eh, Yo tuve el agrado de, bueno, en el 2015 enfrentarlo con el último equipo que dirigió en tercera división Que fue el Tocopilla, un Tocopilla que era extraordinario Andaba muy bien ese Tocopilla, de hecho salió primero en el grupo Sur Cuando la tercera vez estaba dividida en, en dos grupos Lamentablemente ese año, bueno, después no salió campeón Estaba peleando con Osorno y con Recoleta, dos grandes equipos, pero hizo una muy buena campaña eh, después, bueno, tuvo ahí un pasito por La Pintana en segunda y su último club, entre comillas, oficial había sido Provincial Ovalle en tercera A, pero duró casi dos semanas. Yo, con lo que conversaba con él, me decía que no era lo que esperaba, era, él tenía otras pretensiones, tuvo uno un no, no, no se logró conectar con lo, los jugadores. Y fueron sus pasos, bueno, tuvo cursos ahí de monitor con Clavito Godoy, con el profe Santibáñez, con quien eh, inició el curso de, de entrenador, así que fue un gran hombre de fútbol, yo ves que lo veía en las canchas, conversaba con muchos jugadores, que eh, tenía conocidos, tenía muy buena llegada, hay que decirlo, hay algunos que lo recuerdan porque era un poquito eh, eufórico, era un poquito cascarrabia, algunos... Tienen ese recuerdo también de ese DT que a, a, se dice de repente que es un DT matador, pero al final esos son los DTs que te marcan, que es bueno, independiente de la forma, si un DT te marca es por algo. Yo como jugador prefiero que el DT me tenga presente, que me esté sacando el máximo rendimiento y recordarme de él porque a la larga pues, es un DT que te deja una huella, te deja una marca y e, e, indudablemente este hombre, Manuel Soto, dejó una marca en el fútbol de la tercera división, poeta, tú también me imagino que algo conociste o, o viste de sus equipos. Sí, sí, algo. Algo lamentablemente no, no, no tuve cercanía con, con él. Sí, pude ver algunos. Algunos partidos de. bueno, de. de ese, ese tocó pilla, era, era una máquina. Dentro de, de, de lo que eran mis, mis primeros acercamientos a lo que era la la categoría en un momento pero se ve que claro se tenía Clarito que era de la escuela de Clavito Godoy, tú, tú le decías bien, bien eufórico, bien intenso para vivir lo, los partidos insisto, se le notaba que estaban prácticamente galados con Silcel con Clarito <risa> era el Clavito de la <risa> claro profe, Cristian usted eh, alcanzó a ver o conocer algo de lo que fue el Manuel Soto por ahí que tuvo algún acercamiento profesor? Eh, no, no, no, no, no tuve, no tuve placer de, de, de conocer al profe, pero igual mi, mi respeto a su, a su trayectoria porque por algo también fue, se mantuvo en el tiempo y hoy es recordado como, como un buen técnico, así que de la vieja escuela como se dice, pero, pero creo que una, una muy buena persona y un buen profesional. Así es, un hombre que siempre se estaba renovando Pasó por varios equipos de tercera, segunda Varios ascensos recordados Ahí con un San Marco que hoy en día está en la Primera B, así que hizo Bastante historia, le mandamos un fuerte abrazo A toda su familia, a todos quienes lo conocieron Que tuvieron el gusto de compartir con él Como ya repetimos Este capítulo del día de hoy va dedicado Para él, un hombre de fútbol Aprovechamos de saludar a la gente que está ahí en las redes sociales Gonzalo Sanzana, que es el Camarógrafo del Club Gasparín eh, manda saludos, dice Grande Manuel, también lo conoció, Kerry Hernán Molina Cuña, vuela alto campeón, profesor Manuel Soto. Y Mario Reyes le manda saludos al DT Gómez, pilar de mi querido Lota Schwager. Es la gente que ya está ahí interactuando con nosotros, eh, viendo todo esto que era bueno un pequeño homenaje que le podíamos rendir a, al gran Manuel Soto. Invitamos a toda la gente ya a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba Ataque Directo Radio, ahí está nuestra modelo poeta señalizando en las redes sociales, o también pueden seguirnos en Tu Zona X, eh, también en Instagram, en Facebook, en Twitter para ir siguiendo nuestros capítulos, posteriormente también los vamos subiendo a YouTube para que vayan ya siguiendo, comentando, compartiendo, la transmisión vamos ahora ya de lleno a lo que eh, nos convoca que es nuestro invitado para que nos cuente bueno eh, lo que fue la campaña del año pasado 2019 para el ascenso de Lota Schwager o Nuevo Lota o el Lota original hay harto nombre ahí pero para Lota Schwager, ¿cómo fue el, el proceso profesor vinido del año pasado? Mira eh... El, el campeonato del año pasado fue bastante duro por, por distintas situaciones que bueno ocurrieron dentro del plantel eh, si bien es cierto en esta categoría hay hay una diferencia que la tienen que marcar cinco jugadores que son las excepciones ¿cierto? que son los jugadores ¿Sí? mayores y nosotros hasta final de campeonato el único jugador que estuvo en cancha fue Carlos de Rivarra y, y creo que eso también eh, da mucho mérito a la, a la campaña Sí, de Pero hecho son eh, nosotros, nosotros tuvimos contacto con Carlos Rivarra y con eh, Marcelo Salas dos de los pilares fundamentales de su equipo eh, anclándonos un poquito a eso ¿Cómo ve usted el tema de, de los cupos que se han dado? Es una pregunta que le hacemos a todos los DT. ¿Cómo ven ese tema de si se debería ampliar, si se deberían integrar un poquito más cantidad de jugadores? ¿Cómo ve ese tema, profe, en cuanto a los planteles de tercera división? Eh, claro, mira, un tema bien personal. Primero que todo, chiquillo, eh, para, para nosotros como cuerpo técnico, eh, no es fundamental, un jugador no que para uh -huh. nosotros el pilar, el pilar es el equipo completo trabajamos de esa forma, acá no hay jugador indispensable, eso lo marco un poquito porque ha sido una, una tónica que hemos marcado en sobre todo el año pasado y este año también y luego traigo una opinión bien bien personal me hubiese gustado que, eh, que tercera fuera similar a lo que es segunda profesional porque hay muchos jugadores de, de categoría que por un tema de, de edad no pueden participar en segunda división y en ese sentido me gustaría que en tercera fuera así que fuera esos cinco cupos que fuera sin límite de edad entonces una opinión bastante, bastante personal uh -huh. sí de hecho bueno como dice usted un, un valor fundamental de su de su equipo yo lo, yo que lo fui jugar hay varias transmisiones de una página de Facebook que transmitía muy bien eh, era el orden defensivo que planteaba eh, a ver, y para que no se confunda la gente no es como le llaman a veces un equipo ratón sino que un, un equipo con una muy buena estructura defensiva y a la vez también ofensiva pero que sí a veces le faltaba un poquito de gol para abrochar eso, esos partidos que fueron un poquito clave en algunos momentos por ahí recordar lo que fue la definición a penales con Ranco que estuvieron muy bien pero les faltó el gol como para pasar a la siguiente fase eh, claro, claro. Si tú ves las bueno, la estadísticas que teníamos nosotros, eh, había una carencia importante de gol. No así en el, en, en el área contraria, creo que mantuvimos fuimos un equipo bastante sólido. Y no solamente nos marcaban pocos goles por tener buenos, buenos buenos defensas, sino que como equipo trabajamos bien, porque acá, y se dice mucho en el fútbol, eh, el, el, el primer delantero para nosotros es el primer defensa, porque si él. Cumple una buena función, creemos que como equipo tenemos que cohesionar para que para que funcionemos y, y podamos protegernos bien de, de, de un ataque rival, así que por eso te hablo mucho del equipo, para nosotros es muy importante. No sé si los muchachos también tienen alguna otra pregunta para el profe. Yo tengo una pregunta, siempre tengo preguntas. Te da miedo un poquito. Lo sé, lo sé, lo sé. A eh, ver no, eh, eh, eh, no. pro, pro, Profe, yo le, le Le quiero preguntar Sobre el tema de, del cambio de base sobre, sobre la marcha, más que nada Por el tema de, la, de las clasificaciones ¿Cómo ustedes abordaron Esa situación que, insisto, se, se dio Sobre la marcha y también le cambia la perspectiva A usted como trabajo A lo que es de cara a una final Y también en cuanto al trabajo físico Porque no hay que tal vez dosificar tanto para tratar de asegurar ese cupo a lo que fue al final esa llave de clasificación. Claro, a ver, mira, eh, sin duda que el cambio fue para nosotros fue positivo, primero que todo. Pero también tenemos que entender de que hay dos hay equipos, hay dos equipos. No es que se le haya regalado la posibilidad de subir, ellos se la ganaron porque recordemos que ellos se jugaron la posibilidad con un equipo de tercera A lo más normal en el fútbol es que el equipo A gane y se mantenga en la categoría cosa que es totalmente valorable lo que hicieron los dos equipos que subieron también de tercera B al ganar a un equipo de tercera A, entonces por eso esa instancia eh, muchas veces se equivocan y dicen no, regalaron dos, dos cupos más para subir pero yo lo, veo, yo lo veo de esa forma porque muchas veces en el fútbol se ha dado de que los equipos de primera B ganar una liguilla con los equipos de primera A y los equipos de primera A ganan su, su partido y se mantienen en la división. Y en este caso creo que es totalmente meritorio a los equipos que ganaron y, y consiguieron el ascenso. Por eso te digo que cambia un poquito la perspectiva de, de, de que no se regaló nada, sino que los equipos que subieron tienen mucho mucho mérito y mucho, mucho trabajo también por el cual se consiguió el objetivo. Profesor, consulto sobre ese mismo tema. ¿Ustedes sabían, antes de esta, de, de que se sortearon estas llaves, que podían subir todos los que habían clasificado? Eh, no, no, no. Fue en el momento que, eh, que, se, que, se, que se iba a jugar el partido. Ahí eh, nos avisaron de que, de que habían dos do equipos más que podían clasificar y, bueno, así se dio. Pero esas posibilidades también. La tenían todos, no solamente los equipos que clasificaron, era para todos. Así que creo que también es mérito a la campaña de los equipos que estaban arriba. Sí, en base a eso, profe, bueno, usted ustedes hicieron una, una muy buena campaña, como comentábamos anteriormente. Eh, Siempre se habló del tema del grupo sur, era un poco más parejo, los grupos norte, ¿cómo vio al final esos duelos? Porque usted al final ya vino a enfrentar a un, grupo, a un equipo de otra zona, ¿cómo vio un poquito ese nivel futbolístico que había entre las zonas? Mira, yo creo que eh, eh, hay una diferencia entre los equipos de, de la zona centro los equipos de la zona sur, y tú lo ves un poquito en los resultados, porque no es lo mismo ganar 13 a 0, 9 a 0, que ganar 1 a 0, 2 a 1 o conseguir muchos mucho, eh, marcadores muy ajustados, y ahí tú ves que se marca una pequeña, una gran diferencia en realidad. Pero más que eso, uno siempre trabaja y respeta mucho a los rivales, tienen su, su forma de juego, y ante eso no, no, no se puede hacer nada, solamente mostrar el trabajo y poder tratar de conseguir un resultados. O sea, sí, a veces hay. Este año... Alexis. Dale no Alexis. Que... Que te quería consultarle que este año se dio la situación ¿no? de los dos lotas eh, ¿cómo vivieron ustedes? al principio costó afrontar esa situación a ver, mira eh, el, caso, el caso personal, yo que jugué cuatro años por lota Schwager acá mucha gente se confunde, mucha gente eh, le causaba un poquito de ...de curiosidad, ¿cierto?, saber cuál de los dos era el Rota verdadero... ...pero uno que jugó en el, en el equipo y vio todas las cosas que, que, que pasamos a lo largo de los años... ...el sufrimiento de un tema económico, de que quizás que en algún momento no tuvimos lugar para entrenar... ...sabe que... ...y la gente, los hinchas, claramente sabían cuál de todos era el, el único lota Schuagel que existía... Y, pero, ...pero principalmente en el juego como institución creo que causó muchos problemas porque fue en un momento que el club estaba reapareciendo, estaba tratando y queriendo hacer las cosas bien, pero sin embargo a nivel de equipo eh, nunca pudimos tener, gracias a Dios, la, eh, estar en desventaja con ellos, creo que cada partido que realizamos lo hicimos de forma muy bien conjunto en forma conjunta con el cuerpo técnico, lo planteamos muy bien, creo que... Quedó un poquito en evidencia de que Lota Schwager eh, va a ser el mismo equipo grande y fuerte de siempre. Profe, mire, yo, yo tengo una, una consulta ya que eh, bueno, se estaba tocando el tema eh, financiero lo que termina llevando a esta situación de, de Lota que también sucedió con, con Fernández Vial y bueno con, con Deportes Concepción, tal vez los lo más bullados del, del último tiempo. ¿Cree usted que... El, hay que, es momento de tal vez cambiar a los dirigentes que están moviendo el fútbol, le están haciendo un daño. Ya hay tres casos expuestos. Hasta ahora, bueno, sobran. Está es el mismo caso de, de Cobreloa en su momento. Pero, ¿qué piensan? Tal vez, a, lo, a lo, me lo me lo puede responder o no, yo voy a dejar la pelota servida. ¿Qué, qué opina usted de que esté dirigiendo ANFA alguien que fue eh, procesado? ...por desviar dinero de, de... la Municipalidad de San Miguel... ...del Instituto Nacional del Deporte... ...que fueron propinados... ...y esa misma persona que también estuvo en la cárcel de Capuchinos... ...y que también tuvo que pagar una fianza para... ...para salir... Ups... ...estoy hablando del, del señor Martinoces. <risa> ...eh... ...difícil tu pregunta... ...pero... ...mira, yo creo que... ...hay mucha gente... Eh, me voy a enfocar en la gente que, que ama el fútbol y que está ligada al fútbol creo que hay mucha gente honesta hay mucha gente que quiere hacer bien las cosas independiente de las cosas que hayan ocurrido hacia atrás y, y yo me enfoco en eso siempre siempre van a haber cosas, cosas malas cosas negativas pero somos de las personas que nos enfocamos más en lo positivo, tratamos de dejar lo, lo negativo de lado y en todo ámbito tratamos de siempre de sacar lo mejor y así como tú dices que hay gente que a lo mejor no tuvo un pasado, eh, digamos, honesto, pero sí hay siempre una segunda oportunidad de poder hacer las cosas bien, y creo que ante eso tenemos que confiar y tenemos que quedarnos con la gente que sí quiere hacer las cosas bien y quiere que el, y quiere que el fútbol vaya creciendo, así que... Esperemos que bueno, con el tiempo se pueda demostrar también de que, eh, que en esta etapa eh, están enfocados netamente a que la tercera división funcione y que funcione de la mejor manera. Sí, es verdad y lo que dice el profe, siempre hay gente que ama el fútbol que hace esto por, por amor. Eh, sin importar lo que el otro haga eh, sean eh, cosas buenas cosas malas, y en base a eso profe ¿cómo veía usted, bueno, lo vivió como jugador y ahora como entrenador el cariño de la gente, porque jugaban siempre con mil, dos mil personas era bastante importante, incluso el apoyo que le mostraron en esa situación si no me equivoco, de un robo que hubo a final de año de las pertenencias de algunos jugadores luego hubo un amistoso con Naval, se lleva muy bien con los equipos de la zona, y el cariño de la gente ¿cómo lo vive eso profe? Mira, eh, yo he sido bien agradecido acá de la zona. Se me dio la posibilidad de quedarme acá estudiando y jugando a la vez en el club. Y soy un agradecido, primeramente de Dios y de la gente del club por haberme dado la posibilidad de, de dirigir. ¿cierto? Yo me titulé el año pasado y, y confiaron en mí para poder tomar el equipo y, y gracias a Dios se pudo conseguir el objetivo. Pero... El cariño de la gente ha sido, ha sido bastante bueno. Ellos reconocen, cierto, un, un, un trabajo. Siempre van a haber retractores, cierto. Personas que a lo mejor no, no caen bien con, con tu forma de ser o con tu planteamiento, qué sé yo. Pero son más, yo me quedo con los que apoyan. Porque este club siempre, toda la vida ha necesitado apoyo. Y, y el hincha así lo ha demostrado, lo demostró el último partido, cierto, donde donde se vio un estadio, un cerro, completamente lleno de gente y todas con un mismo objetivo que era poder con, eh, lograr el ascenso. Y creo que ese fue un premio para una zona que tiene mucho, mucho sacrificio, que la gente es forzada, que las cosas cuestan tres veces más y, y creo que ese fue un, un, un gran logro para toda esa gente, para todos esos hinchas que a lo largo de todo el mundo, porque hay hinchas de lota en todas partes del mundo, eh, se puedan llevar una, una felicidad que también cuesta mucho en esta zona y que es una zona muy muy sufrida sí de hecho a, hablando de eso de hinchas de, de, de por el mundo ahí comentábamos fuera de cámara un poquito una noticia que salió el día de hoy de una banda de rock francesa en la cual le hace un homenaje a Lotta Schwager en su disco Wonderful eh, Dieguito Díaz lo compartió por ahí Es una banda la cual eh, uno del, un, El padre de uno de los integrantes Es hincha férrimo de Lota Schwager Y le hace este homenaje Y usted también nos contaba una anécdota Que si se la voy a contar a los auditores De cómo a ver, se ha valorado el trabajo de Lota Schwager. Eh, eh, uno desea que fuese más Pero sí ya se han tomado como ejemplo Lota Schwager Y estas bonitas iniciativas que el día de hoy la hacen en un disco de una banda de rock francesa Y usted también tiene una anécdota, profe Que si nos puede contar Sí, mira, primero me pone feliz que, que el nombre de Lota Chuaire, cierto, a pesar de, de, de las cosas que se han hecho acá en la zona, que eh, han llamado mucho la atención por el trabajo, por, la, por el profesionalismo y por la transparencia que han tenido los, los dirigentes, eh, llame la atención a nivel internacional, porque es un club humilde, un club que está tratando de mostrar, eh, poner, eh, posicionarse nuevamente. el lo más alto del fútbol chileno y para eso se está trabajando y la verdad que sí yo como jugador bueno el 2017 eh, tuvimos una <coughs> teníamos que salvar como se dice el campeonato en cancha teníamos seis partidos muy complicados y la verdad que con, con esfuerzo porque el tema económico era muy muy difícil tú pues, sabes fuiste jugador Sabes muy bien que cuando el jugador no le paga es muy difícil ir a entrenar, es muy difícil hacerte el ánimo para poder cumplir de forma profesional. Aunque bueno, estamos en una edición que no lo es, pero y nosotros esos seis partidos que nos quedaban los jugamos con el corazón, con el corazón. Y la verdad es que ganamos los seis partidos. Y por ahí nos llegó el, el, el comentario a nosotros como jugadores que y fuimos un ejemplo para esa selección también que fue a nivel nacional, que con, con esfuerzo y con sacrificio, se puede, más que lo económico, se puede también lograr objetivos. Nosotros en cancha cumplimos, lamentablemente el, la directiva en ese momento, la, la que estaba de turno no cumplió y, y fuimos eh, desafiliados, descendidos en ese momento por, por cosas económicas. Así que te lo cuento porque también es algo bonito, que es un reconocimiento que se hace un, a un un esfuerzo a un grupo de jóvenes que quiere, que quiere hacer las cosas bien y bueno, eso demuestra la realidad de un fútbol de divisiones de una quinta división entre comillas o divisiones más bajas que la primera donde no llega mucho recurso donde todo es a base de esfuerzo, a base de trabajo de amor por la camiseta de amor propio, de amor por el fútbol eh, y el apoyo fundamental de la gente, los muchachos también si tienen algún comentario ahí en base a, a las palabras del profe Sí, bueno, yo más que nada, eh, no, dale, pues, no, no, no, no, Alex, le, no es una, pregunta, es solo una observación a modo un poco de, de, humorada, profe, no se vaya a espantar después de la pregunta que le hice antes. Eh, se, no, no diga que, que, se le paga a los jugadores, no es que anfa nos ve y después se espantan porque hablamos de sueldo. <tose> No, yo creo que se, es un, es un, Hablemos de reconocimiento. Se le reconoce el trabajo y el esfuerzo que hace. ¿A los jugadores y a los profesores? A los jugadores y a los profesores. También se les hace un reconocimiento ahí. Exacto. Profesor, eh, como club, como institución, están pasando por un mes eh, especial, donde están de aniversario, 54 años de historia. Eh, ¿Qué es lo más? Recuerdos lindos. Eh, se viene a la memoria ¿no? este aniversario a ver muchas cosas principalmente estar estar eh, en competencia que para un equipo me imagino que es lo es lo mejor eh, también tantos años de, de, de historia como se le hace el, el reconocimiento y y creo que principalmente eso porque es un equipo como te dije que, que ha pasado muchas cosas negativas muchas cosas complicada eh, y merece por lo que ha hecho Lota Schwager a nivel del tiempo y lo que fue también esta zona, no solamente la parte deportiva, sino que la parte económica de un país eh, se merece un reconocimiento y se merece algo, algo grande también ¿Aplausos para Lota Schwagen? Sí, Un aplauso porque están viviendo un aniversario, un, mes, eh? un mes especial Ojalá hubiera sido en cancha con toda la gente pero bueno eh, yo creo que el apoyo siempre está, siempre va a estar todo es expectante a la, a la vuelta del fútbol. Y eh, nosotros, como programa, también contamos con apoyo de varios auspiciadores y a los que les vamos a hacer una mención en estos momentos, porque ahí mi amigo Fakir tras cámara nos va a ayudar con las imágenes. Vamos a saludar primeramente a nuestros amigos de New Sprint, nuestro amigo Eduardo Asensio Vilches. Quien trabaja también ahí de forma online pueden buscarlo en sus redes sociales, en Instagram como nubleprint, en Facebook como Nubleprint o pueden enviar mensajes al WhatsApp más 569 6692 7829 o al más 569 6860 2621. Siguen trabajando, siguen haciendo todos los regalitos, ahí tacitas. Eh, nosotros teníamos estos llaveritos acá del programa Ataque Directo. Eh, siempre ahí fiel en nuestro amigo Eduardo Asensio sigue trabajando Así que le mandamos un gran saludo para que vayan a buscarlo en sus redes sociales Para hacer un lindo regalo Pueden ser por ejemplo los regalos para el Día de la Madre, jugadores, cumpleaños, como sea Nuestros amigos siguen trabajando También vamos a mencionar a nuestros amigos eh, de la Barber Shop Nuestro amigo de Josman Barber Que sigue trabajando con las dificultades Ha sido un poquito complejo por temas de cuarentena y todo pero sigue activo nuestro amigo colombiano. Pueden ir a visitarlo a Galería Plaza de Armas Local. 100 sí, esto ubicado en Merced 839. Ahí atiende nuestro amigo de Yosman Barber Shop. Los mejores cortes, la mejor barbería. Eh, Apóyenlo. Eh, ha sido momentos difíciles para este amigo extranjero que vino en busca de un sustento acá, de una mejor vida. Lamentablemente era su sustento diario y no ha podido seguir, pero ahí va a ir sumando. También están nuestros amigos de... Eh, Fede, eh, Federación de Hinchas Chilenos eh, los cuales juegan una liga ahí de, de equipos internacionales eh, como el Real Madrid, el Barcelona el Atlético, la Juventus están distintos equipos para jugar esta liga la Champions, puede jugar la Europa o incluso ser parte de una comunidad si todavía no, no encuentras cuál es tu posición dentro de la cancha si eres muy bueno, eh, hay tercer tiempo hay comunidad para hacer amistad ahí y ser parte de un equipo extranjero otro de nuestros amigos también que se ha sumado a la familia de, de ataque directo, tercera división y ataque directo femenino, es Corur, indumentaria deportiva. Son los amigos que incluso estaban auspiciando a la calera femenino con su indumentaria deportiva. Ahí pues hay camisetas, hay shorts, hay medias, hay de toda la indumentaria deportiva para participar con los amigos de Corur Chile. Puedes buscarlo en sus redes sociales también que han aparecido en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, siempre le hacemos mención a nuestros amigos también de Corur Indumentaria Deportiva. Eh, también mencionamos a nuestros amigos de Aqua Antu, que eh, nos iban a llevar un bidoncito con agüita ahí para tenerla en el set, en el programa, lamentablemente no eh, hemos tenido que esperar, ya eso está pendiente para cuando volvamos al set, pero buscar ahí a nuestros amigos para que lleven agua purificada a sus casas, y también le mandamos un saludo a Bazar Cafetero, nuestros amigos de, que llenen el mejor café café importado, internacional con sabores, con distintas eh, cositas que tienen también bien ahí detalles para vender, regalitos así que son todos nuestros amigos todos nuestros pisadores, todas nuestras pymes que siguen participando, siguen mostrando apoyo, así como la gente también apoya al Club Deportes eh, Nuevo Lota Así que le mandamos un fuerte aplauso a todos nuestros auspiciadores que participan con Ataque Directo del Día de hoy. Es una larga mención, tenemos ahí que sí, para todos nuestros amigos le mandamos ahí, un gran abrazo, un gran saludo. Sabemos que ha sido tiempos difíciles para todas las pymes, incluso para nosotros como programa, como radio, ha sido complejo, pero siempre se puede. Bueno, profe, pasemos ya a lo que es eh, Lota, Lota 2020. ¿Cómo sigue trabajando el equipo en esta en esta pandemia? ¿Cómo lo Que nos comente cómo lo siguen haciendo los muchachos. ¿Cómo está el plantel, el cuerpo técnico de Lota? Eh, bien, mira, yo quiero destacar un poquito al, al cuerpo técnico porque son, son personas eh, muy profesionales caso del preparador físico Denis Escobar. Ahora hace poco se acaba de, acaba de terminar su máster en, en, en alto rendimiento en España. Así que eh, la verdad que estoy muy contento con, con, con el profe Denis, con el profe Mario también, Mario Gutiérrez, un excelente profesional que también se recibió de técnico en INAF, solo cinco años en Santiago. Daniel Barra, un excelente preparador de arquero, muy profesional también. Eh, tenemos nuestro kinesiólogo, el doctor Patricio Valenzuela, que, que también es un tipo profesional y muy dedicado a, la, a su labor Y tenemos a nuestro utilero, que es el tío Checho, que lleva mucha historia también en el club Y también nos ayuda en esa parte porque tú sabes que la persona más grande en un club es el utilero Y una persona con mucha eh. historia dentro de Lota Schwager. Eh, también hay que, hay que destacarlo y eso para nosotros es fundamental y bueno, eh, lo destaco ¿por qué? porque en conjunto con el cuerpo técnico se ha hecho un trabajo, la verdad bastante positivo, las expectativas para este año eran bastante altas eh, se hizo un trabajo a principio de año muy bueno bueno un, un esfuerzo de la, de la dirigencia en poder hacer una, una pretemporada en, un, en Kirihue una, un pueblo cerca de acá que teníamos toda la la infraestructura para poder trabajar bien. Se hizo una semana bastante buena y, y, y las cosas estaban saliendo eh, relativamente bien, así que hemos, jugamos un, no, un par de partidos amistosos y la verdad eh, se vio un muy buen funcionamiento colectivo y, y bueno, y ahora eh, acomodando las circunstancias cierto para, para seguir trabajando, nosotros eh, tuvimos un receso del el 18 de marzo, desde ahí cada jugador retornó a su, a su casas por lo que estaba pasando a nivel mundial y desde ahí hemos mantenido el contacto y de hecho a los jugadores se les envía una, una pauta semanal para que puedan realizar sus trabajos en, en el momento que ellos estimen conveniente pero que lo realicen teniendo en cuenta de que a raíz de todo lo que estaba ocurriendo eh, algunos tienen que obligadamente trabajar y no tienen el tiempo para poder trabajar, por eso se les envía la pauta y, y ellos la realizan cierto, dependiendo su, su tiempo. Profesor, y eso ¿no? es lo lamentable de. Alexi, sí, nomás. No consultar a los profesores que habían conformado un gran plantel, lo habían dejado, dejado de mostrar en algunos partidos amistosos con Concepción, ahí. Eh, eh, vienen de distintos lados. ¿Cómo se sigue trabajando con ellos? Eh, por lo que te he explicado o sea, se le... Ellos tienen un grupo de WhatsApp ¿Cierto? El profe, en este caso El profe Denny Escobar Nos contactamos todas las toda la semanas para planificar el, el, el trabajo que ellos eh, Deberían realizar eh, Dependiendo, ¿Cierto? El, el, el momento en que estemos O tratando de visualizar cuándo podría Volver esto A retomar el, el, el trabajo en cancha Y y se le envía una pauta, ¿cierto?, en el cual tienen que realizar todos los días cierta cantidad eh, de trabajo, y cada jugador le envía un... cuando está desarrollando su trabajo, le envía un video en el cual le llega directamente al profe, y, y ahí tenemos, ¿cierto?, el control para, para cada jugador, y, y la verdad que nos pone muy contento el profesionalismo, y lo digo así, profesionalismo, porque... Así lo han tomado los, los jugadores y eso también es muy, es muy valorable. Porque independiente acá, quizá en, en, en tercera división, ¿cierto? No, es muy, no hay un contrato, un papel firmado, pero sí hay sueños y hay objetivos para cumplir y creo que ante eso el jugador ha respondido bastante bien. Y eso nos tiene a nosotros como cuerpo técnico y como club bastante y muy, muy contento en realidad. <tose> Y ahí nos damos cuenta la, la realidad que viven los jugadores de tercera Que no alcanza solo con un, a ver, una, un merecimiento por lo que están haciendo Sino que debería ser un poquito más profesional No debería ser solo una ayuda Sino que debería de verdad reconocerse su trabajo a través de un sueldo Porque entrenan día, y día igual que un jugador profesional Pero bueno, ver lo que hemos comentado Somos categorías distintas también Lo hemos dicho, uno cuando ingresa a la categoría sabe las reglas del juego les de gusto o no, uno acepta y le da igual nomás, eh, me refiero, le da igual y sigue adelante. Profe, la semana pasada tuvimos a un jugador psicólogo, que o sea, que está estudiando psicología, y él nos comentaba lo también difícil que es como jugador levantarse eh, y darse el ánimo porque no es <risa> lo mismo entrenar en casa que entrenar en cancha. ¿Cómo también usted ha visto, porque hoy en día los DT también se han tenido que renovar un poquito, y la labor de usted propiamente tal como DT para seguir reencantando a los jugadores para que no pierdan esa hambre de, de, del, del fútbol y de querer entrenar desde la casa, aunque sea? Eh, claro, mira, eh, acá no hay que olvidar que la categoría son jugadores bastante jóvenes. Y son jugadores jóvenes que a lo mejor por, por ese motivo... <coughs> No tuvieron esa posibilidad de poder estar en un equipo profesional. Algunos sí, algunos no han tenido esa posibilidad. Y ellos siempre están tratando de seguir sus sueños. Tratando de cumplir su sueño, que es llegar al profesionalismo o poder estar en un equipo profesional. Y uno más allá de la realidad de esta división, que no es un tema económico, sino que es un tema deportivo. Ellos pueden cumplir su sueño más rápido lo más rápido, perdón más rápido de lo que ellos creen ¿por qué? porque estamos a un paso, ¿cierto? en tercera A estás a un paso de poder cumplir tu objetivo, porque después pasarías a una división, si tú cumples el objetivo, pasaría a una división ya profesional, porque segunda división ya es profesional entonces perdón, dígame dos consultas la primera si alcanzaron a inscribir a los jugadores antes que, que ocurriera todo esto de la pandemia Y lo otro es que si como club dirigencial, y, eh, cuerpo técnico y jugadores ¿Estarían preparados para afrontar eh, algún tipo de competencia? Eh, perdón, me, lo primero que me preguntaste cuál fue, perdón Si alcanzaron a inscribir los jugadores Ah, sí, sí, sí, están todos ingresados Hay algunos casos puntuales Pero pero sí, están todos ingresados Y lo segundo Bueno, creo que Estamos muy pendientes De lo que pase a nivel ANFP Porque creo que de ahí Viene todo hacia abajo Pero sí, las condiciones estarían distintas Yo creo que tendríamos que Y de hecho, es una, una de las cosas que hemos Conversado como cuerpo técnico Ver en qué condiciones podemos volver Porque quizás en los equipos de primera división eh, había una posibilidad de que volvieran de forma individual, donde cada jugador llegaba en su auto, eh, pasaba directamente a la cancha y después se iba con esa misma ropa, se iba a su casa. Cosa que nosotros no lo podemos hacer, porque acá muchos de los chicos se trasladan en locomoción pública, en micro, o se juntan un grupo de jugadores y se trasladan en auto, entonces es muy difícil, pero... Esto es fútbol Y en el fútbol también hay una cosa Que es la improvisación Y nosotros tenemos que también adaptarnos A las distintas situaciones que nos puedan ocurrir Y tratar de hacer siempre lo mejor posible Para poder continuar con esto Que es lo más lindo que, que, podamos, que podemos hacer Poeta, no sé si tiene alguna consulta en, en lo que va de lo que O sea, perdón, de lo que prepara Lota Para este año Mira, más, que, más que nada... Bueno, Alexis me quitó la pregunta de si habían inscrito a los jugadores por. Es más que nada por un tema de que si vamos a tener las credenciales o no de aquí a diciembre Pero sobre netamente sobre la preparación del otro Usted, profe, yo creo que lo respondo sinceramente Con la mano en el corazón no tiene nada que ver con dirigentes Con la mano en el corazón me gustaría que me respondiera si dado la, esta pandemia las condiciones que, que habrá que tener de, en cuanto a sanidad una vez que se retome todo esto, ¿cree usted que el recinto donde ustedes juegan o la mayoría que ustedes a lo mejor conocen de la categoría, ¿cumple con los estándares para poder retomar el fútbol en lo que es la tercera? Yo creo que si queremos apuntar a, a algo grande a ir creciendo deberíamos tener las condiciones Ahora, si las tenemos o no las tenemos, o depende de cada club. Pero sí, eh, creo que tenemos que nosotros mismos preocuparnos de, de entregar lo mejor para, para que se pueda realizar de buena manera el, el, o desarrollar el juego. Ahora, profesor, sí. hipotéticamente hablando hipotéticamente hablando, si es que regresar al fútbol no, obviamente el campeonato se va a ver reducido en fecha, qué sé yo, traslado ¿cree que también eh, sería eh, eh, más llamativo para ustedes, sería más abordable que un campeonato eh, con las características que, que teníamos presentado al inicio del torneo? Mira, yo soy un convencido y te lo dije se los dije recién de que cada cosa negativa la tratamos de transformar en una cosa positiva y acá a lo mejor se, se está viendo, tú me estás preguntando, una forma de campeonato y yo creo que más que enfocarnos en eso, tenemos que estar preparados para que cuando inicie esto, tratar de hacerlo de la mejor forma porque sea un campeonato largo, se juegue con liguilla, no se juegue con liguilla sea cual sea, la diferencia la va a marcar el equipo que esté mejor preparado y eso es lo que nos estamos enfocando ahora, a pesar de todo esto que está ocurriendo tratamos de, de mantenernos de forma profesional, tratamos de incentivar al jugador que es muy difícil para el que haga la rutina, para el que trabaje de buena manera y así podamos iniciar cuando inicie, cuando comience el campeonato eh, hacerlo de la mejor de la mejor forma, porque tenemos un objetivo y más allá de lo económico eh, tenemos que enfocarnos en eso que es, es mucho más relevante que, que ganar dos pesos o un peso en una división como como esta. Oye, muchachos, eh, aprovecho de mandarle un saludo a los muchachos, a la gente que nos está viendo, a Dieguito Díaz, al Gonzalo que nos hablaba ahí también por interno, a Nico, nuestro colega de labores también. Eh, Dieguito Díaz nos hacía una pregunta sobre lo, eh, la conformación de, del plantel de jugadores jóvenes que usted tenía y cómo ve la proyección de, de esos jugadores, profe, de lo que hablaba usted, del salto que, que están en, en categoría para ir a, a segunda o primera. Eh, sí, por supuesto que sí. Cuando se conforma un, un plantel, eh, nosotros como, como cuerpo técnico nos fijamos mucho en una cualidad que es la, la velocidad. Pero no la velocidad física, sino que una velocidad mental. Porque nosotros tratamos de jugar en base a la simpleza. Y para jugar simple tú tienes que jugar a uno o a dos toques. Y en ese sentido, la rapidez mental para nosotros es fundamental. Y los, los jugadores que que están en este año, los que sean los que hemos hecho, hemos hecho un seguimiento a los jugadores que están y están por esa característica, porque una, primero que todo, son muy buenas personas, de hecho el grupo que se conformó es un grupo humano bastante importante, bastante bueno, y lo otro que tienen, tienen mucha hambre de poder llegar y conseguir su su anhelado llegar, a, eh, llegar al profesionalismo y eso para nosotros eh, nos ayuda mucho porque nos simplifica también la tarea, porque tú, si tú ves un grupo que tiene muchas ganas de, de, de conseguir objetivos es mucho más fácil trabajar y es mucho más fácil eh, corregir y eso nos facilita a nosotros el trabajo así que la verdad lo destaco porque la conformación también se basa en, en renunciar a la parte económica y ganar un poco más la parte deportiva y esa credibilidad cuesta mucho que el jugador la consiga y los que están en este año y los que se quedaron del año pasado renunciaron a eso por, por, por un logro deportivo y eso se valora así que yo destaco mucho a los jugadores que están porque ese sacrificio lo hicieron y la verdad que están acá para lograr el objetivo y eso no tienen que perder nunca así que contento por, lo, por la conformación del equipo los muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta ya para el profe. Yo por ahora no. Alexis. No, solamente esperar, como dice el profesor, que, que se tenga alguna respuesta. Eh, ¿Sabe usted si es que a la dirigencia eh, ha habido algún acercamiento, a alguna preocupación por saber cómo está la actualidad del club con esta contingencia? ¿Dirigencia ANFA o dirigencia de... Plum? Sí, no, no. Las dos. De la sí, dirigencia... Bueno, la, la dirigencia sí, siempre hemos tenido la, la preocupación de ellos, ¿cierto? El presidente Jairo me llamó hace un par de días para, para comentar de que estaba de la disposición a, a poder cumplir, ¿cierto? Una parte económica que, que no es una obligación porque no hay un contrato, pero está esa preocupación. Así que agradecido a eso... De, de parte de Don Claudio también, que es el dueño, que siempre está preocupado también del, del club y eso no cualquiera lo hace y creo que también es muy destacable porque habla de muy buenas personas y eso es eh, un reconocimiento importante también. Profe, usted hablaba sobre el hambre de, de, de los jugadores y me imagino que usted también es, eh, eh, su anhelo también es llegar quizá a alguna categoría más alta, algún, alguna división, alguna posible selección chilena. ¿Cómo mantiene eso desde el aspecto psicológico, si es que le puede recomendar a la gente alguna película, algún libro que trabaje con, o que le recomiende también a sus jugadores que pueda ser ahí publicado eh, para la gente, para que esté atento para los jugadores? Es que, mira, hoy en día las redes sociales dan para todo. Yo te hablaba reciente, contaba una historia con mi hijo, que uh -huh. es una, una, una forma de hablar con él. Pero también las redes sociales hoy en día dan para todo. Y creo que si uno le da un buen uso, eh, te puede ayudar muchísimo. Hoy en día hay charlas motivacionales, hay películas de fútbol, hay documentales, por ejemplo, en Netflix está el documental del Barcelona. Que también hay cosas muy, hay muy importantes, entonces la persona la que persona, hoy no está metido 100% en el fútbol no va, no va a crecer porque tiene todas las condiciones hoy en día, me refiero a las redes sociales, para poder aprender y para poder ir mejorando día a día. Sí, eso es verdad. Puedo no sé si tú también tienes alguna algún libro, algo que pueda ahí recomendarle o quizás que le pueda servir al plantel ahí de, de los jugadores de Lota. Miren, el, el libro que tal vez pueda recomendar, me mataste, soy súper mal lector, pese a ser escritor. <risa> eh, mira, el, el libro que, que, puedo, que puedo recomendar más o menos por, por, una, por un aspecto carismático de, en cuanto a la motivación es la historia, la historia latinoamericana del fútbol que Habla sobre cómo empezó Todo el, todo el tema del fútbol en, en el continente Pero también hace mucho hincapié En las décadas y, el, y en los grandes jugadores que ha tenido cada década Al menos ese libro llega hasta la década del 2000 Es muy bueno No, no recuerdo de, de qué autor es, Porque son como siete los autores, pero si pueden buscar ese libro Historia Latinoamericana del Fútbol es muy didáctico no, no muy extenso tampoco, pero insisto que aparte de hacer ese resumen por década también hace hincapié en la figura de cada etapa en, en cuanto a, a nuestro fútbol tal vez puede servir un poco como inspiración y también para darse cuenta cómo ha ido evolucionando el tema del fútbol y cómo algunos de la nada llegaron a ser todo cosa es importante que eh, Alexis, ¿también tiene por ahí algo que, que nos pueda no, que compartir? Yo pensé que poeta le iba a decir eh, que revisaran los capítulos de CDF de Rolindo Román. No, para <risa> que no, para qué? eso te pueda recomendar los, los capítulos de ATVO. Oye, te, ah, pero te, no te enojes quisiera con. hace poco lo publicaste en tus <risa> redes sociales. El libro que está bueno, el tema de, de la del analista de ANFA, Héctor Tito Gatica. Eh, La que del fútbol chileno pueden salir todos lo, los equipos. Sí, eso es más un, lo que sí es más un libro de datos, más que de algo sí. entre comillas un poquito más motivacional. ¿Profe pudo ver los partidos de, de que, ahí hablándome de lo que dieron en el CDF del Mundial del 62? Eh, no, no, no, no, no he visto, no he visto nada. Brooke. ¿Pero qué le parece esa iniciativa de que estén mostrando ese partidos es un poquito antiguo para que estos jugadores que son ya, entre comillas, del 2000 adelante vean ese fútbol que era un poquito distinto a lo que es ahora? Yo creo que lo no era un poquito distinto, era muy distinto. Sí. <risa> ha, ha, cambiado, ha cambiado muchísimo el fútbol, ha ido evolucionando de una manera muy, muy rápida. Y, pero es bueno, es bueno por, para hacer una comparación de la quizás del, de cómo el fútbol ha ido ha ido cambiando pero para qué para ser cada vez más rápido más, más, eh, para pensar más rápido para, para ejecutar más rápido y, y todo incluso todas las reglas que se han cambiado ha sido para, para agilizar el juego y eso también es bueno que los jugadores también lo puedan ver sí hay bastante material bueno, Diego Díaz también nos dice, por ejemplo Que está la serie del Sunderland eh, Que es un equipo de Inglaterra También que se pueden ir viendo eh. Hay varias historias, varios, varias cosas Como dice el profe, que si uno Es cosa de también querer Porque si uno quiere, empieza a averiguar, a buscar Y solito llega a todas esas herramientas Muchachos, una última pregunta ya Para que vamos cerrando hacia el profe O algo que quieran ir comentando Yo tengo una Una pregunta No, ya, ahí, no, no ahí, se había pasado una preguntas complicada ¿Cómo ve cómo usted profe la, a, a perspectiva a futuro el tema de, de que se pueda retomar el, el fútbol? Sé que a lo mejor lo respondió anteriormente pero le, le quiero dar un, un poquito de, de giro de tuerca en, insisto, en perspectiva y tal vez, ¿cómo podría ser el, el formato del torneo? Porque yo al menos en, el, en, en, en una edición decía que eh, fuera a solo una rueda. Que fuera por sorteo, ¿cómo iba a ser? Y que fuera solo a una rueda para que el torneo no quedara como desierto, para que, como también se hablaba en un momento, eh, pueden haber jugadores que pueden perder el año y tal vez la posibilidad de seguir jugando, demostrarse, porque tal vez sea su última temporada. Exacto. Mira, eh, hay varias formas. Creo que habría que analizar primero que todo cuándo se comenzaría. Yo creo que de ahí se basa todo, porque se van viendo ¿cierto? la cantidad de tiempo para poder desarrollar los partidos. Pero si está la posibilidad de jugar una rueda o media rueda, eh, independiente de eso, yo creo que el jugador, eh, si piensa que es un año perdido, yo creo que no. Puede ser un año, un año ganado, porque a lo mejor en cuatro meses... O cinco meses, tú puedes estar en el profesionalismo. Y es depende cómo lo tomes. Por eso, si lo tomas desde esa perspectiva, yo creo que la parte psicológica te va a jugar a favor y te va a preparar de mejor forma. Profesor, Alexis, eh, hemos visto en las redes sociales del club que están. Eh viviendo este tema, el mes de, de, del aniversario de la celebración, eh, con mensajes de jugadores y recuerdos de antaño, ¿cuál sería su mensaje a los hinchas, a los hincha, lo simpatizantes, a la historia eh, para el club? Para los hinchas, mira, yo creo, que, sin duda, de que este club se caracteriza mucho por, por el fanatismo, por, por, por un equipo, como lo dije anteriormente, un equipo que que es muy esforzado, es cierto, se basa indistintamente en, en, en, en los problemas que haya tenido anteriormente, pero siempre, siempre el hincha ha sacado la cara, siempre nosotros hemos jugado, por ejemplo el año pasado, hemos jugado en distintos estadios, eh, a lo mejor la, eh, hemos jugado a lo mejor eh, distancias no muy lejos, como se juega en, en, en categoría más arriba, pero independiente de eso, siempre ha ido gente. Siempre la hinchada se la ha arreglado para poder apoyar al equipo. Y ese apoyo nosotros lo sentimos. Y ese apoyo nosotros lo agradecemos. Y, y esto, este aniversario es para que el hincha también se dé cuenta de que, gracias a ello, eh, el club está donde está. Porque si no fuera por ello, no tendríamos apoyo. No tendríamos eh, todo lo que hemos logrado hasta ahora. Porque también es una parte importante de los equipos el apoyo de la gente y acá en Lota, ese apoyo se ha notado con creces, así que lo destaco y lo agradezco también porque el hincha se ha portado muy bien y esperemos que siga así para que el club vuelva a ser grande como, como lo ha sido siempre. Importante mensaje ahí, le mandamos un gran saludo a toda la gente de Lota, a todos los hinchas y también un mensaje que incluso puede ir dirigido también a, a todos los amantes del fútbol, de todos los equipos, ya comenzamos a despedir el programa, el capítulo de hoy. Eh, poeta, ha sido un agrado. Eh, esperamos que vuelvas pronto a Santiago, que volvamos a volvernos. Así que un agrado estar contigo el día de hoy. No, gracias. Gracias a, a ti, a, a, a nuestro invitado también por, por estar acá con, con nosotros, a toda la gente que nos que nos estuvo viendo. Que Recuerden seguirnos a través de, la, de las redes sociales, tanto de Tu Zona X. Como a través de Ataque Directo Radio, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, eh, Ataque Directo en Facebook y <risa> hasta entonces nomás yeah. <risa> no, eh, Muchas gracias y ojalá que podamos volver pronto a Santiago. Así es, oye le mandamos un saludo también a Boris Muñoz que nos eh, nos manda un saludo, dice hola saludos al panel de parte del Club Deportes de Pirque. que al profesor Cristian Gómez, dirigente ahí Don Boris Muñoz. Alexis tiene en su cámara ahí la, la camiseta que se le cayó un poco, la, la de Pir, que le mandamos un oh. Estaba preparando con todo. Eh, así que, bueno, Alexis, también un agrado tenerte el día de hoy, eh, con todos tus datitos, todas tus tu anécdotas, todo ahí. Así que gracias también por la gestión con el profesor. Así que gracias, Alexis, por el, lo del día de hoy. No, gracias. Es un gusto poder estar conversando con ustedes. Eh, y también tener la posibilidad de conocer la actualidad de los equipos de la tercera división A. Así que nada, agradecer también a toda la gente que comentó, que compartió la publicación Y al profesor obviamente por, por aceptar la invitación Así es, miren, les tengo un último dato de lo que fue de lo que hizo el profe Manuel Soto Se me olvidó comentarlo Y a, a Gonzalo también le podía interesar un poquito Por ahí por los 16 años fue uno de los fundadores de los Panzer Un grupo de rock de Valparaíso Que los Panzer también, bueno, la, la barra de... Bien, bien. Lo que es el cuadro de Allá de Wanders, pero a, los, a sus 16 años, me lo comentó ahí, Pulmón, que lo conocía un poquito más personal. También tuvo un pasar por la música este hombre del cual lo homenajeamos el día de hoy, que volvemos a reiterar nuestros, nuestros saludos para ellos. Le mandamos un saludo a Gonzalo, que nos manda saludos también. Dice: Buen programa, muchachos. Gracias, profesor Cristian. Y bueno, agradecerle, profe, que estuviera el día de hoy con nosotros. Eh, como decía Alexis la semana pasada y como lo comentaba usted también, eh, estas dificultades también nos dan oportunidades. Quizás en algún momento, en, eh, en otras ocasiones físicas, no habíamos podido tenerlo en el programa, pero a través de esta plataforma sí lo podemos hacer. Así que ha sido un gran agrado tenerlo el día de hoy y conversar con usted, profesor, y queda el micrófono abierto para que deje sus saludos. Bueno, chiquillo, a ver, me, primero que todo, darle las gracias a Dios, ¿cierto? Porque nos permite hacer lo que a nosotros nos gusta. Dale las gracias a Mauricio, José, Alexis, por la, por la preocupación, ¿cierto? Y por estar constantemente dando información que, sobre todo en esta categoría, se necesita mucho. Porque hay mucha desinformación y eso lo que hacen ustedes es fundamental. Así que agradecido y, bueno, estamos a disposición, Chiquillo, para lo que cueste, para lo que necesiten. Y no solamente yo, sino que todo el cuerpo técnico queda a disposición para cuando ustedes lo estimen conveniente. Muy agradecido, Chiquillo, y, y espero que les vaya muy, muy, pero muy bien, Muchas gracias profesor, esperamos vernos ahí en alguna otra ocasión, eh, ojalá dentro de la cancha, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos sintonizó le agradecemos por compartir, por publicar le hacemos la invitación para que vaya escribiendo, jugadores, dirigentes que quieran participar también, eh, me despido acá, Mauricio Lara, estuve a cargo de la conducción el día de hoy, le mando un saludo también a Gonzalo, agradecer a Fakir que estuvo ahí tras eh, bambalinas haciendo toda la gestión, así que un gran saludo a toda la gente que está desde su casa, un gran abrazo y esperamos que vuelva a pronto el fútbol, chao y cuídense que estén muy bien. Chao, que sea gracias, gol.